de audio ahí sí nos están escuchando bueno creo que sí ya nos van a decir por el interno si nos están escuchando perfecto vamos a ver si en este momento bueno ahí creo que Lina Lina Orozco nos está diciendo no se escucha por favor Lina confírmanos si se escucha ya en este momento oh, ok perfecto ahora sí bueno estamos haciendo un ensayo <risa> Estamos haciendo un y les presentamos mil disculpas a ustedes. Ocurrió un pequeño incidente técnico. Pero pues, ya, pero ya, pero ya ahí estamos, favorito. ahora sí nos escuchan. Qué bueno y qué rico, de, de verdad, eh, estar con ustedes el día de hoy. Hoy es viernes 22 de diciembre. Eh, estamos en vísperas de pues, de Navidad, sí, ¿verdad? Sí. Estamos en vísperas de Navidad. Espera, el eh, niño Dios. Eh, exactamente. Los estamos regalos. Justo ahí estamos con los regalos. Perfecto, y a ver si Lina entonces nos colabora en este momento y nos dice si se está viendo, si, bueno, si, si tenemos todo ok para que podamos continuar. Sí, ahí estamos, ahí estamos perfectos, ¿verdad? Perfecto, listo, como les, les decíamos y, y, y le compartió ya ahorita a, pues a Laura, eh, es un gusto para nosotros estar aquí hoy, 22 de diciembre, en vísperas del 24, ¿cierto? Ahí tenemos perfecto el retorno. Eh, en vísperas de 24, y por supuesto que ustedes estén aprovechando este último espacio que tenemos de Academias of Seguros. Hoy va a ser el último espacio. Ahí ¿sí? hoy, hoy hacemos el cierre ya del, del 2017. Ahí vamos a hacer el cierre con toda, y por supuesto, todavía queda una semana, así que ustedes con todas las pilas recargadas para que la próxima semana también estemos ahí súper conectados. No vamos a estar en Academias of Seguros pero sí vamos a estar desde Sobseguros apoyándolos en todo lo que están haciendo en sus organizaciones y en sus agencias de seguros, ¿verdad? les acompañamiento siempre, sí. Me decía esta mujer que todavía no tiene claro qué, qué quiere el Niño Dios, pero espero que ustedes sí lo tengan claro. Ella dice que hoy le va a hacer una lista y que ese Niño Dios tiene hoy en la noche y mañana Mi todo mañana el día correr. para correr y hacer todas sus compras de Navidad. Qué bueno que ustedes estén aquí trabajando y en el pecho a todo lo que vienen haciendo desde sus... Eh, respectivas agencias de seguros para la gente que está aquí en Colombia, desde donde estamos transmitiendo, pero para la gente también que está en México, en nuestros hermanos y vecinos eh, países del Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, donde hay presencia comercial de esos seguros, pues qué rico que estén de verdad ustedes conectados. Qué bueno ser tan inter internacionales ahora, ¿verdad? Sí, bueno, compartir con otros países y ay ayudarles a... Como a fortalecer, a fortalecer todas, por supuesto. Sí, todas las metas que tiene Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo desde SoftSeguros. Y hoy tenemos un, un espacio muy bonito, ¿cierto? Donde queremos, digamos, que cerrar con broche de oro y hacerles a ustedes un regalo de Navidad, ya que estamos hablando de que estamos a vísperas de Navidad y que evidentemente uno todavía le puede pedir a esta altura del paseo regalos o al niño regalo. Dios, ¿cierto? Sí, Así. es que todavía falta un día, todavía se pueden pedir regalos. Dos días faltan, vamos Dos a ver. Días, sí. Exacto. Dos días. Contando el día de hoy. Así que nosotros tenemos por ahí preparado un regalo. ¿De qué más o menos se trata, Lau? Es un regalo, no les voy a decir qué, pero es un regalo que han esperado mucho. Llevan ya seis meses esperando. Entonces pues ya lo tenemos. Hoy se los vamos a compartir. Es como una previa. Ya nosotros les indicamos cuándo lo pueden ver y cuándo va a estar ya para que lo tengan ustedes vamos a tener una abrebocas muy muy muy especial a modo de regalo para todos ustedes y sobre todo la gente que nos ha apoyado pues no solamente son clientes cierto sino que nos ayudan a retroalimentar lo que tenemos haciendo con Softseguros y a ponerlo eh, bueno o hacerlo mucho mejor y mucho más grande de lo que está, digamos que de lo que ya tenemos hoy en día y son ustedes los que efectivamente nos ayudan a hacer que SoftSeguros crezca mucho más y sobre todo sea una herramienta para que ustedes puedan tener una perfecta relación con sus clientes y jamás, jamás, jamás vayan a perder una oportunidad de negocio, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, hay que fortalecer esa parte que es tan, tan importante. Bueno, vamos entonces en este momento, y dándole la bienvenida a la gente que se acaba de conectar, eh, vamos a compartirles la pantalla. Si nos permiten en este momento, para que veamos lo que nos tiene preparado esta mujer, Laura Marcela Acevedo, el día de hoy. Bueno, hoy tenemos preparado el top 10, son las 10 actualizaciones más importantes que ha hecho Seguros Se los vamos a mostrar el top 10 y finalizando pues ya les mostramos de qué se trata el, el regalo que vamos a tener. Por supuesto, entonces aquí vamos un momento a compartir la pantalla y que ustedes puedan ver todo lo que venimos preparando desde Subseguros. Entonces, creo que ahí tienen la pantalla. Ahí está, todo tuyo. Bueno, tenemos entonces el top 10 de las actualizaciones más importantes que hemos tenido en Subseguros. Entonces vamos a empezar con la primera. Creo que la primera fue varios vendedores. Varios vendedores fue una actualización que fue idea de los clientes y pues le hicimos realidad, ya en este momento la tienen en producción, ya la han podido usar, entonces pues si no la conocen, los invito a que la miren Entonces varios vendedores, tuvimos también cambio de formulario de pólizas, que fue un cambio grande que se hizo en el formulario para tener una mejor eh, visualización, que fuera más amigable, que fuera la, la información más organizada. Tuvimos también historial de cambios que les contaba que historial de cambios ya en, otros, en otros, otras capacitaciones que tuvimos, el historial de cambios se trata en que ustedes, los gerentes, puedan ver todos los cambios que se realizan en clientes y en pólizas, en todo el formulario. Informe de producción, que fue un informe que pidieron mucho los clientes y pues ya lo tienen en ese momento disponible para que lo puedan ver, tienen toda la información de, de producción en cuanto a pólizas, en cuanto a anexos, y pues tienen filtros, varios filtros que son el filtro de aseguradoras, el filtro de ramos, el filtro de vendedores, entonces para que lo puedan ver. Centro de ayudas, centro de ayudas fue pensado en ustedes, porque sabemos que a medida que se van como acostumbrando al software, pues van saliendo muchas dudas, entonces pensamos en ponerles videos, en ponerles... Un centro donde ustedes puedan entrar y puedan ver todos los videos que ponemos de ayudas para que ustedes puedan resolver las dudas que tienen. Y pues, además, que tenemos el, el chat en línea. Actualización automática de remisión. Fue una actualización que se hizo pensando en las, en las agencias que usan tanto la remisión. Y pues, hay momentos donde uno se equivoca y pues no vale la pena anular la remisión, sino que simplemente actualizando datos en la póliza o en el cliente, automáticamente se actualizan en la remisión. Si no la tienen, la actualización y están interesados en ella, nos pueden escribir al correo para, para activarla. Barra de medición, que está en el top 4, la barra de medición fue la que se hizo en el inicio, para que el gerente pueda estar enterado de cómo va la meta, y pueda entonces tener estrategias y de pronto la meta no va, no va de pronto más del 50%, entonces puede ir haciendo estrategias para alcanzar esa, esa meta al 100%. En el puesto 3 tenemos pagos automáticos, que fue una actualización que se hizo pensando pues en las agencias que es tan importante los pagos y de pronto al momento de salirse de la póliza se les olvidaba crear el pago. Entonces esta actualización se hizo, es de pronto opcional, entonces... Si la necesitan y no la tienen, nos cuentan también para activarla. Tenemos en el puesto 2, restablecimiento de contraseña para el perfil gerente. Esta actualización se pensó porque nos escribían mucho que se les había olvidado la contraseña, sabemos que es normal pues, que no se nos olvide la contraseña en, en Facebook, en el correo, en todas partes. Entonces pensamos en que el perfil gerente pudiera tener ese permiso pudiera tener ese permiso para, para que él pueda él mismo pueda activarle restablecerle la contraseña al, al usuario entonces él, él tiene pues esa, esa opción Ajá. y en el puesto 1 tenemos el regalo el regalo es pólizas colectivas, que lo van a tener el miércoles ya en producción para que ustedes lo puedan ver, lo puedan explorar. Es una actualización que sabemos que han esperado mucho, con muchas ansias, porque pues sabemos que en el gremio de seguros es muy usada la póliza colectiva, es demasiado, entonces para que la puedan, la puedan ver. Ya les voy a compartir cómo quedó, cómo, se, cómo funciona el nuevo formulario de pólizas colectivas entonces, pues ya, les voy a compartir pantalla para que ustedes okay. puedan ver. Bueno, aquí entonces tenemos esta pestaña. Listo, voy a ingresar entonces por pruebas, que es donde tenemos las, las actualizaciones que todavía no están al aire. Ok, ahí estamos esperando a que cargue y vamos a ver entonces lo que nos está contando Laura para que todos ustedes puedan observar qué es lo que se viene con Softseguros. Bueno, entonces el formulario lo vamos a encontrar en pólizas, pólizas y lo vamos a tener entonces, si la queremos crear nueva, pues lo vamos a tener en más póliza colectiva, ¿Qué pasó? La póliza que teníamos como prorata se unificó con la póliza mensual. Entonces ya van a tener solo una póliza que va a ser de prima mensual. Entonces cuando yo la selecciono, me sale el mismo formulario, se adecuó al mismo formulario que tiene la póliza individual, se va a tener el mismo diseño. Aquí entonces colocamos el número de póliza, tenemos el estado, tenemos la aseguradora, entonces aquí la seleccionamos, y el ramo, también vamos a tener la opción de más información, en el ramo autos, en el ramo SOAT y en el ramo cumplimiento. Tenemos fecha de expedición, fecha de inicio y fecha de fin. Tenemos entonces aquí el cliente. Recuerden que si el cliente no lo tienen creado, lo pueden crear desde este botón verdecito y ese aquí también lo pueden editar. Las categorías que nos permiten clasificar la póliza. Aquí vamos a tener el nombre del tomador que por defecto va a tener el nombre del cliente. Entonces va a traer los datos del cliente y los va a poner aquí en el tomador. Si necesitan de pronto cambiar ese nombre, entonces ustedes simplemente editan el nombre y le dan Enter. Aquí ya ponen el número de documento y ya les queda entonces guardado. Las observaciones, pueden hacerle observaciones a la póliza. Vamos a tener desde aquí también información de vendedores. Y también tienen la opción de crear varios vendedores. Entonces pueden seleccionarle varios vendedores a la póliza, de la misma manera como están pólizas individuales. Aquí vamos a tener información de pagos, está ordenada de la misma manera que está en pólizas individuales. Entonces tenemos periodicidad, en esta parte es donde cambia el, el formulario. Si yo coloco anual, entonces me va a salir la información de prima. Aquí me va a salir entonces, información de prima mensual, información de derechos de la póliza. Entonces yo aquí puedo poner el valor de mi póliza. Y puedo poner entonces los gastos de expedición Sino que en este momento está en versión, en versión de Perú, uh -huh. entonces nos salen derechos de emisión, pero son los gastos de expedición. Tenemos el IVA, tenemos el porcentaje de comisión, el valor de la comisión, la participación y el total. No cambian nada pues esa parte a comparación de la póliza individual. Entonces deben tener en cuenta, si la póliza es mensual, ya les muestro por dónde se van a crear los pagos. Y si la póliza es anual, ustedes pueden ingresar la información, les va a aparecer entonces este campo de prima. Lo tenemos acá. Entonces aquí van a poner, a poner el campo de prima. Vamos a poner la forma de pago, puede ser de contado, financiada o fraccionada. Y vamos a poner el medio de pago, efectivo, tarjeta de crédito, convenio, cheque. Entonces miren que es un campo que es adicional, que es la periodicidad del pago. Semestral, mensual, trimestral o anual. Ustedes ya saben que anual cambia el, el formulario, agrega un dato más. Aquí entonces vamos a guardar la póliza. Y le damos entonces, vamos a riesgos asegurados. En riesgos asegurados es donde vamos a, a tener la administración de todos los riesgos de la póliza. Para los que de pronto no están enterados, los riesgos también se pueden cargar por plantillas. Entonces ustedes pueden cargar los riesgos de forma masiva descargando la plantilla desde Importar Datos. Y aquí lo van a tener disponible. De pronto la póliza tiene 2.000 riesgos, entonces no, hay, no, no sería como muy viable crearlo uno por uno. Entonces lo cargan por medio de la plantilla. Aquí vamos entonces a incluir un riesgo. Entonces le coloco el número de riesgo, vamos a ponerle 0,1, perdón, el número del anexo. El número del anexo es el que identifica el riesgo al momento de realizar el pago y el número del riesgo es el que asigna la aseguradora. Siempre la aseguradora, por lo general, le asigna a cada riesgo de la póliza un número para identificarlo. Vamos a tener la fecha en que inicia la vigencia dentro de la póliza de, al, al riesgo y aquí vamos a poner entonces el riesgo. Ya saben que si es auto, va la placa. Si es hogar, la dirección. Aquí vamos a poner la prima. Entonces lo que va a pagar mensual el riesgo. Lo que aporta la póliza. El nombre del beneficiario. Aquí entonces tenemos el valor del IVA, los derechos de emisión o gastos de expedición. Aquí tenemos el valor del IVA y el total. En esta parte ya ustedes van a poder editar el porcentaje de IVA y van a poder entonces visualizar el valor en este, en este campo. Aquí tenemos el nombre del asegurado. Yo le voy a poner el mismo nombre que tengo de beneficiario. Y aquí tenemos las observaciones y la relación de contenidos accesorios, que es toda la información adicional del riesgo. Le voy a decir guardar. Y aquí entonces ya me queda creado el riesgo. Entonces acá me da todos los datos. Desde acción, ustedes pueden editar el riesgo, pueden cargarle archivos, visualizar los archivos que le han cargado el riesgo, excluirlo y eliminarlo. Entonces, para crear el pago a este riesgo, se le debe crear un anexo. Entonces, desde acciones globales, ustedes van a tener la opción de crearle anexos al, al riesgo. Entonces, le decimos generar anexo y aquí automáticamente me sale la, la relación. Entonces, me dice cuándo es la fecha de expedición, la fecha de inicio y la fecha de fin que tiene el riesgo. El valor de la prima, el porcentaje de IVA, los derechos de emisión o gastos de expedición, y acá me dice cuánto es el valor del IVA. Entonces acá simplemente coloco el número del riesgo y coloco la placa, porque es una póliza de autos. Entonces voy a poner la misma placa que tiene el riesgo. Listo. Y aquí le digo entonces guardar. En esta parte ustedes pueden cargar los archivos. Entonces desde acá le puedo decir más. Le doy clic al botón más. Y acá me permite entonces descargar los archivos. Y ya quedan de una vez vinculada al anexo y queda vinculada la póliza. Aquí entonces le voy a decir guardar. Se me perdió, entonces no le di guardar. Entonces lo vamos a volver a crear y le damos guardar. Listo, ahí ya me quedo entonces creado el anexo. Y automáticamente ella me, me pregunta, la plataforma, si le quiero crear el pago. Entonces aquí me dice, aún no se ha creado un pago al anexo, haga clic en continuar y se creará un pago automático. Entonces si yo le digo continuar, ella automáticamente me crea el pago. Entonces me pide la fecha límite de pago. La voy a poner para el 26. Y acá ya me dice anexo opcional 1. Le digo que sí. Y puedo cargarle entonces archivos también a los pagos. Que pueden ser de pronto el soporte de pago, la consignación. Acá le digo entonces guardar. Y si me voy a datos de la póliza, aquí ya voy a encontrar el pago. Entonces aquí ya tengo el pago creado. Este pago me dice el número del anexo o identificación del pago que fue el que colocamos en el riesgo y la fecha límite de pago. Entonces de esta forma ustedes crean los anexos y los pagos a cada riesgo. ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo en esta póliza tengo cinco riesgos y genero un, un anexo desde acciones globales me va a generar el anexo por el total de los cinco riesgos. Si yo de pronto en el próximo mes excluyo uno de los riesgos, genero un nuevo anexo para que dentro de ese anexo ya me descuente el valor de ese riesgo. Y lo mismo la remisión. Ya les voy a mostrar entonces cómo funciona la remisión. Voy a crear entonces otro riesgo para que ustedes vean cómo queda el anexo con varios riesgos. Les voy a poner el anexo 2, perdón, el riesgo número 2, número de riesgo aquí ponemos la prima y el nombre ya saben que si tienen alguna pregunta o comentario pues la pueden dejar ahí en vivo para eso estamos en vivo para que ustedes pregunten o comenten lo que necesiten preguntar así que estamos abiertos a que nos pregunten y nos, bueno, y nos, nos hagan comentarios que correspondan al tema que estamos tocando el día de hoy, ¿ok? Entonces nos pueden hacer preguntas, sugerencias, que le vamos a entonces a guardar, y ya tengo entonces dos riesgos, voy entonces a crear el anexo para los dos riesgos, o sea, quiero saber cuál es el total de mis riesgos, en cuanto a prima mensual, en cuanto a IVA, en cuanto ya al total de, el, de la suma de todos los riesgos, entonces acá le digo acción, Generar anexo. Y coloco el número de anexo. Digamos que ese es el anexo ya del otro mes. ¿cierto? El del segundo mes de la póliza. El número del riesgo lo voy a dejar. Voy a poner entonces varios porque son varios riesgos. Y aquí ya me entra entonces la fecha de expedición, fecha de inicio y fecha de fin. La prima, miren que aquí ya me suma 200.000 mil porque tengo dos riesgos que están facturando 100 mil pesos. Y acá me trae ya el total, lo que suma entonces esos dos, esos dos riesgos. Le decimos entonces guardar, le decimos guardar, y aquí ya nos genera entonces el pago de los dos de los dos riesgos, que sería el segundo anexo. Y la remisión entonces, vamos a mirar cómo quedaría la remisión entonces le digo anexos y vamos a generar la remisión de este segundo anexo entonces le digo acción generar remisión acá me pregunta está seguro que desea generar la remisión en media hoja o en hoja entera entonces le voy a decir en este caso que en media hoja la remisión sale tal cual como está en la póliza individual ustedes la han podido ver y acá me dice cuáles son mis riesgos entonces me dice número de riesgo nombre del asegurado Nombre del asegurado y documento del asegurado. Acá el valor de la prima neta, que es el valor que está pagando el riesgo. Acá me trae ya el total, sumando pues todo que es la prima neta, el valor del IVA y ya me da el total de la prima. Y acá me dice entonces, cuánto es el valor del IVA y cuánto sería ya la prima total. En caso de que yo anule o... Perdón, excluya uno de los dos riesgos, ya no me va a salir en el anexo. Entonces, cuando yo vuelva a generar la remisión, ya ese riesgo no va a estar dentro del anexo. Por ejemplo, voy a excluir ese riesgo. Y le voy a poner que fue venta del auto. Le doy guardar, entonces acá ya el riesgo está en riesgos excluidos. Me voy nuevamente a anexos. Y le digo acción, generar remisión. Entonces miren que acá ya me sale solamente el segundo anexo. El segundo anexo que ya, que ya excluí. Perdón, el que tengo activo y el que ya excluí pues ya salió de la remisión. Entonces, a los anexos también los pueden editar, los pueden eliminar, los pueden generar remisiones, los pueden cargar archivos... Y pueden visualizar los archivos que carguen aquí. En archivos pueden cargar los documentos que van relacionados a la póliza en general, o sea, toda la póliza colectiva. En remisiones van a encontrar las dos remisiones que ya creamos, miren aquí. Entonces ustedes aquí van a poder visualizar todas las remisiones que le crean a la póliza. En bitácora de cobro todas las observaciones que hacemos desde cartera, y el historial de cambios, que es tan importante, acá nos muestra quién creó la póliza y qué modificaciones se han hecho. Vamos a ver entonces otra parte que es importante. Si quieren, en ese momento van haciendo comentarios, nos cuentan cómo les pareció el formulario. Aquí entonces vamos a ver cómo generamos la remisión cuando la póliza es de pago anual. Entonces me voy a salir de aquí, de, de la póliza. Vamos a guardar y salir. Y vamos a buscar la póliza. Entonces le decimos, control V. Creo que ese no era el, el número. El número. Sí, creo que ese no era el número, pero... Bueno, vamos a buscarla por fecha de creación. Y una vez van, van viendo los filtros que tenemos. Y vamos a buscar entonces por la fecha de hoy. Listo, Listo. entonces aquí le voy a generar la remisión. A esta póliza, cuando es de pago de pago anual, se genera por fuera de la póliza. Entonces se genera desde el botón de acción. Yo acá le digo acción, generar remisión. La remisión que se está generando para la póliza de pago anual se mejoró. ustedes ¿qué tiene? Tiene el ramo, tiene el número de póliza, tiene las vigencias. Está la prima neta, los gastos, el valor del IVA y el total de la prima. Listo, entonces se mejora porque tenía pues algunos campos que no que no estaban usando, entonces los, los decidimos quitar de la, de la remisión. Listo, entonces así la generan para que sea pago anual. Si ingresan en la póliza, pues ya la van a poder visualizar. Entonces pues aquí ya la tenemos. Tenemos ya la póliza, perdón, la, la remisión. Entonces ya en este momento, pues entonces... Así va a quedar entonces el miércoles en producción, pólizas colectivas. El formulario no va a afectar los datos que ya tienen en este momento, todo va a quedar tal cual como lo tienen, simplemente se van a adecuar los datos que tienen a los campos que tiene ya la póliza colectiva. Listo, entonces no van a tener, no van a ser, no se van a perjudicar en esa parte. Bueno, creo que ibas a hablar entonces algo también de estos, de estos otros y vas a mostrar o no o simplemente a nombrarlos para que de todas maneras ustedes los recuerden digamos que el top que nosotros hicimos de las 10 actualizaciones de software seguros porque fueron realmente entre las pequeñas actualizaciones y grandes actualizaciones fueron alrededor de 300, 300 verdad alrededor de 300 actualizaciones por lo que nosotros hemos elegido estas para ustedes entonces estamos recordando lo que nos contaba ahorita laura es el tema de varios vendedores, cierto, que digamos que fue una actualización importante y absolutamente necesaria para lo que ustedes vienen haciendo desde sus agencias. Otro de los cambios que, o, o, o transformaciones, evoluciones que vimos dentro de SoftSeguros eh, fue el cambio del formulario de pólizas, eh, el cambio del ajuste que precisamente lo acabamos de ver con Laura eh, particularmente ahí tuvimos oh, un tema un tema pues de diseño de la experiencia cierto como ustedes lo pueden ver eh, estamos digamos que veníamos con, con un diseño antiguo este es el nuevo diseño que viene diseñado valga la redundancia por bloques cierto lo que facilita el acceso y la visualización por supuesto de toda esa cantidad de datos que ustedes tienen allí depositados dentro de seguro cierto. Entonces el cambio de formulario de pólizas ha sido uno de los, eh, digamos que cambios importantes. Cambios importantes. Eh, exacto. Y más que dentro del, del formulario de pólizas viene también varios vendedores, Ajá. que fue una actualización que fue una actualización muy relevante. ¿Por qué? Porque pues la opción de tener varios vendedores y de adecuar la póliza que se ajustara como a esa a esa condición que varios asesores tienen. Pues fue un cambio que tuvo muy relevantes subseguros. Entonces quisimos ponerlo en el, en el top 10. Ajá, así es. Y pues el formulario, porque la verdad fue un cambio que hizo mucho bien a subseguros en cuanto a la visualización, en cuanto a la, a la información que se ella más más amigable. Y pues para que ustedes cuando ingresen a subseguros entiendan de forma mejor cómo deben llenar cada campo. Por supuesto. Otro de los cambios... Eh evoluciones que traíamos tra dentro de este, eh, de este año eh, fue el tema del historial de cambios, un, un, digamos que uno de los eh, ajustes importantes como para que uno de ustedes eh, el encargado, sobre todo de, de, de la oficina, pueda ver qué cambios se han hecho dentro de los eh, formularios de información y que puedan tener ese control y esa visualización de efectivamente quién le está metiendo la mano por pues, si me permiten el término pues, a, digamos que a ciertos cambios que quizás yo tengo que tener controlados. Otro de los temas bien importantes es el tema de informe de producción, ¿cierto? Estos informes que se han ido mejorando en la medida de que ha pasado, eh, digamos que, la evolución de esos seguros, los, todos estos informes se han vuelto un poco más gráficos muchos más, digamos que más relevantes y más inmediatos para que ustedes también lo, eh, pues lo puedan tener a la mano y sobre todo que va muy vinculado a esos informes que les están llegando a los gerentes eh, regularmente los lunes, los ¿cierto? Los lunes, que es el informe gerencial. Eh, exacto, el informe gerencial, digamos que va muy de la mano con, con todo esto que venimos hablando y ha sido pensado porque SofSeguros es una herramienta que evidentemente, me tiene que servir y me sirve para llevar el control de toda mi agencia y para sobre todo tener datos que me permitan a mí tener, eh, ajustar y tomar decisiones a, a tiempo con base en información real, ¿verdad? Esto es lo importante de tener una, un asistente virtual como subseguros que es lo que me permite a mí tener esos informes que de cara a gerencia o a la administración pues efectivamente son de absoluto impacto. Este es el formulario de producción, para los que de pronto no lo conocen, es el que tenemos acá, la de último. Entonces miren que el formulario nos permite el, el tiempo de mensual. evaluación, uh -huh. el informe si va a ser anual o mensual, si quiero evaluar mi producción de forma anual o de forma mensual, cuáles son las fechas en que inicia esa evaluación que quiero hacer, los estados, tienen todos los estados de la póliza, tienen la sede, pronto manejan varias oficinas, entonces miren que permite controlar todas, todas las oficinas que tiene la agencia, tipos de póliza, si son individuales, colectivas, cumplimiento, pólizas hijas que entran también dentro de esa, entran en esa evaluación y los anexos. Los anexos también, sabemos que los miden, entonces también están incluidos dentro de esa actualización. Tipo de informe, si lo quieren tener total, por compañía, por cliente o por ramo. Y el valor, si lo quieren tener por prima mensual, perdón, por prima neta, prima total o simplemente lo quieren ver por comisión. Y pues está el comparativo por años 2017 y 2018. Y recuerden que toda esta información también para los que son, digamos que menos gráficos y que les gusta ver más tablas y números en concreto, pues aquí tienen también todos estos datos que evidentemente se pueden descargar haciendo clic en estos botones que ven aquí descargas o en descargar informe directamente eh, en sus computadores para que lo puedan analizar. En descargar el informe, mejor. descargan el informe a Excel. O sea, descargan la tabla. Y en el que está aquí abajito es donde descargan el, este de acá, es donde descargan el, el gráfico. El gráfico. Eh, de exacto. pronto tienen una reunión urgente y no tienen internet. Entonces descargan el gráfico y lo pegan en una presentación y ya les queda listo. Así es. Entonces, haciendo un recorrido por todas estas actualizaciones y sobre todo el top 10 que hemos preparado para ustedes, pues el centro de ayudas también ha sido un tema bien importante, ¿verdad? El centro de ayudas que efectivamente hemos venido trabajando para que cada vez eh, mejore, ustedes yo creo que lo han notado, aquí en esta parte van a tener un centro de ayudas, ¿cierto? O tienen el centro de ayudas. Bienvenidos. Efectivamente. Este es el centro de ayudas de, de pruebas. Este es el, eh, el... Que tienen en producciones totalmente diferente. Esto es un centro de cuanto a videos? videos, porque el diseño es el mismo. Ajá. Pero sí está diferente. Pero, pero efectivamente ahí van a encontrar una cantidad de tópicos aquí que les pueden interesar bastante. Este recuerden que es una versión de prueba, por lo tanto está, digamos que, menos nutrido de información. ¿Ok? Ahí entonces tenemos el centro de ayudas de inmediato, pues para que ustedes lo sigan y sobre todo sea un complemento a todo lo que nos pueden preguntar a nosotros directamente por chat sí. también y eh, efectivamente va haciendo para que ustedes puedan eh, digamos que solucionar los temas también de manera inmediata. El centro de ayudas está pensado porque sabemos que al momento que ustedes inician con subseguros pues tienen muchas dudas. Obviamente cambiar de, de sistema es, es complejo, uh -huh. pero pues con el centro de ayudas hemos pensado en, en que ustedes tengan como esa... Sí, ese, complemento. ese complemento tienen las capacitaciones, tienen el chat en línea de pronto el chat en línea no está disponible en la noche entonces ustedes pueden ingresar al centro de ayudas ver los videos y si de pronto quedan con dudas al otro día ya resolvemos las dudas puntuales por supuesto, ahí entonces está el centro de ayudas para que ustedes puedan tener una curva de aprendizaje mucho más dinámica y sobre todo con muchos puntos de contacto con nosotros pues como lo decía eh, Laura nosotros podemos estar directamente en, bueno, o bueno, evidentemente en horarios de oficina, pero cuando no estamos, pues ahí tienen, eh, digamos que todos estos recursos todos que son recursos. para ustedes y a la hora que necesiten. La actualización automática de remisión. La actualización automática de remisión les permite a ustedes cambiar datos en pólizas y que de forma automática se cambien en la remisión. Entonces les voy a mostrar... Tienes que mirar cuál es el número de esa empresa. Voy a tomar de ejemplo esta, esta primera. Vamos a aquí el... Vamos a tomar entonces este dato... Entonces acá vamos a generar la remisión, generamos la remisión, y aquí la tenemos, ¿cierto? Entonces, uh -huh. de, en esta parte de aseguradora tenemos ay, uh, ay. Ay de seguros, yo voy a cambiar la aseguradora, entonces le voy a poner, por ejemplo, aseguradora prueba, y me vengo acá al botón de guardar y seguir editando, me devuelvo a la remisión, aquí... Y actualizo la remisión. Y no cambio. Asegurado la prueba. Bueno, hagamos esto aquí. Y vamos entonces a recargar entonces esta página para que ustedes lo puedan ver aquí está bueno, perfecto entonces ahí vamos a verlo en la plataforma ya real no en la plataforma de prueba o esta que estábamos viendo en la plataforma de prueba y vamos a entrar directamente ya a la real para que ustedes lo puedan ver obviamente con una agencia de prueba con datos específicos de prueba vamos entonces a verlo bueno, vamos, ver. vamos a quitarla aquí cerrar esta y dejar entonces esta pestaña listo, vamos a mirarla entonces con esta primera, primera póliza entonces aquí generamos la remisión. y Aquí le digo que sí, va a anular la anterior y generamos la nueva. Entonces la aseguradora que tenemos es Seguros Generales Suramericana. Así es. Y la vamos a cambiar por Seguros de Estado. Y la guardamos. Nos vamos nuevamente a la remisión y actualizamos. Pues aquí está. Miren que automáticamente todos los datos que se actualizaron en la, en la póliza se actualizan en la remisión. En la remisión, así es. Ahí podemos ver entonces un acercamiento de que eh, efectivamente aquí quedaba. seguro del Estado. Eso es lo que decíamos. Ese tipo de cambios o esa actualización automática de la remisión, pues evidentemente nos facilita mucho, digamos que todo lo que venimos haciendo, ¿verdad? cuarto lugar teníamos la barra de medición esa barra de medición es muy importante de cara a que yo como gerente o como digamos que como líder comercial de mi empresa pues quiero tener datos mucho más rápidos con base a los pequeños digamos que pequeñas metas que me voy poniendo mes a mes verdad claro esto ayuda ¿por qué? porque ustedes digamos eh, a mitad de mes quieren ver cómo va la meta porque casi siempre pues miramos la meta ya ditas antes de que se acabe el mes entonces ustedes con eso pueden ingresar todos los días y ver, bueno, estoy un poquito atrasado en la, en la meta, entonces estrategia, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro para poder alcanzar la meta al 100%, ¿sí? y que a final de mes estén como mirando y corriendo con, con, esa, con esa meta. Entonces aquí todos los días el gerente va a poder visualizar, cada que ustedes actualicen pólizas, ingresen pólizas, ingresen comisiones, esta barra se actualiza. La barra es medible por comisión o por producción. Entonces yo puedo medir por comisión de las pólizas o por producción que tengan el mes. Pueden poner aquí entonces la fecha en que inicia la meta y la fecha en que finaliza. Entonces va a finalizar por ejemplo en, el, en diciembre 31. Ese día finaliza mi meta en 2018. Aquí le doy guardar y miren que automáticamente se actualiza la meta. Como la tenía hasta el 2019, pues mi meta iba muy, muy bajita. Uh -huh. Ahora que ya la actualicé a un año, pues miren que ya, ya aumentó, aumentó esa meta. Entonces es muy importante llevar el control desde ahí. Por supuesto. Vamos con el número 3. es los pagos automáticos. Pagos automáticos. Pagos automáticos que permite que al momento que yo cree la póliza, la guarde, no se vaya a quedar la póliza sin pago, que ustedes saben que es muy importante que en cartera aparezca el pago de la póliza. Así sea que esté pendiente, pero que yo lo tenga ahí presente. Entonces lo que hacemos es que si de pronto hay una póliza que no tiene pagos, voy a filtrar acá por póliza sin pagos. Entonces por ejemplo a esta, si yo entro a editar la póliza, digamos que edita algún valor y le digo guardar y seguir editando, ya que me recuerda, aún no ha creado el pago desea crearlo, yo le digo continuar y automáticamente me crea el pago listo, ¿eso para qué? para que no se les olvide crear el pago en el momento que editan la póliza, que la crean para que en cartera no se no se pierda listo, entonces esta es la tercera actualización que que tuve, la número 3 la número dos, tenemos ahí el restablecimiento de contraseña, perfil, perfil gerente. El restablecimiento de contraseña, como les decía, se pensó porque muchos usuarios pues se les olvidaba la contraseña, que es normal, pero entonces pues, es normal que se nos olvide la contraseña de todo, entonces es importante que el gerente tenga el control de esas contraseñas. Digamos que un funcionario se fue hoy. Mañana ingresa otro funcionario, entonces necesitamos restablecer esa contraseña porque no sabemos qué contraseña tenía el usuario anterior. Entonces lo que hacemos es que ingresamos a usuarios, le damos clic acá en acción y le damos editar. Entonces miren que acá hay un texto resaltado en azul que dice restablecer contraseña. Cuando le doy clic me dice digite su contraseña. La contraseña actual es del usuario que está en este momento realizando el cambio. O sea, en este momento sería mi contraseña. Y la contraseña nueva es del usuario al cual le vamos a cambiar la contraseña. Entonces, digitamos la contraseña nueva y la contraseña del usuario que está actualmente realizando el cambio. Listo. Y la número uno, que fue pólizas colectivas, que lo van a tener entonces en producción el miércoles. Listo. Así es, ahí tenemos digamos que nuestro top 10 y esto es uno de los regalos que, que veníamos preparando para ustedes, el tema de las pólizas colectivas. Las pólizas colectivas. Es? Este es nuestro regalo de, de Niño Dios, 24 de diciembre, lo van a tener disponible el miércoles para que ustedes le empiecen a mirar, le empiecen a explorar, dudas que tengan, saben que tienen chat, tienen correo, tienen teléfono. Ajá para que se pongan en contacto. Ahí lo tenemos entonces. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por ese top que nos preparaste como para el día de hoy. Eh, es un tema pues de verdad bastante interesante y que eh, efectivamente no han sido 10 cambios que hemos hecho no durante mucho. todo este año. Han sido 300 cambios que hemos tenido. Hemos, ido, hemos hecho una, una serie de cambios, sí, realmente 300 cambios, 300 formas de ir evolucionando. Y efectivamente esto va a seguir evolucionando con la ayuda de todos ustedes. Por eso es muy importante que en espacios como estos pues, nos encontremos y sobre todo digamos que pongamos en común todo lo que venimos haciendo, tanto desde el equipo de trabajo de SoftSeguros como de parte de todos ustedes. Es importante que ustedes se conecten, vean, nos retroalimenten porque eso es lo que está haciendo que, este, pues, que SoftSeguros se convierta en el aliado estratégico número uno para las agencias de seguros en toda Latinoamérica. No solamente aquí en Colombia, sino para nuestros clientes y amigos allá en sí, México, países. en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, ¿cierto? Venezuela. Todos estos países ya hacen parte de todo lo que venimos haciendo en SoftSeguros y efectivamente, eh, pues, es lo que venimos haciendo. Entonces, por aquí damos un saludo a Mauro, que Mauro acaba de llegar, está por allá detrás de Bambarino, nos está tomando una foto, además, súper querido. Eh, Mauro hace parte del equipo de trabajo de, de, de, una, de una startup que conocemos y que evidentemente ustedes también van a compartir con ellos eh, a través de Colsi, ¿cierto? Colsi es una herramienta que pronto van a ver cómo funciona dentro de SoftSeguros porque para ustedes en sus agencias pues también digamos que puede funcionar un tema, ¿cierto? Ahí está Mauro, eh, es un gran amigo y es un gran profesional, es un ingeniero que realmente... Eh, se la juega mucho por todos los, los clientes también. Así que a todos ustedes, mil gracias por estar acá y no sin antes desearles primero una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Que compartan con toda su familia el 24 y que pasen muy rico, que les den muchos regalos. Ojalá ya tengan la lista de Así regalos. Es, es una, una lista que esta mujer no tiene, pero que dice que hoy la a hacer y que el niño hola, Dios seguramente, seguramente le va a comprar mañana. ¿Ok? Pues a todos ustedes, nosotros también les tenemos preparados una sorpresa. A la gente que está llegando y que recién se conecta con SoftSeguros, pues les cuento que tenemos una promoción vigente para todos ustedes eh, de tres meses. Tres meses significa que si yo adquiero mi paquete o mi plan de SoftSeguros hoy, ¿cierto? Vigencia 2017, que todavía nos queda una semana larguita, ¿cierto? Voy a poder comenzar a pagar por allá en marzo. Bueno, a pagar no, más bien. Corre mi vigencia desde marzo, más o menos. Exacto. Es decir, tengo, me gano tres meses más si compro Softseguros hoy en día. La gente que ha probado seguros que, que ha explorado todo lo que venimos haciendo con, pues, con ustedes, ¿cierto? que ya ha tenido, eh, evidentemente, experiencia. una experiencia y un contacto con nuestros asesores, pues ya sabe que si seguros es o no es lo que necesita en su agencia y si se toma la decisión y paga en Vigencia 2017, se le van a regalar tres meses más. Así que, para todos ustedes, pues aprovechen esa promoción que también hace parte del regalo que les estamos preparando y por supuesto, pues desearles de... Y más que empiecen en el 2018 eh, organizados. Exact, que exact. ya tengan software para empezar organizados. La idea cerrar con todo este 2017 y a todos ustedes mil gracias, una cantidad de bendiciones, abrazos, de con todo nuestro afecto y sobre todo profesionalismo, para que ustedes pasen un final de año excepcional en familia, compartan mucho, que tengan muchos regalos, que este año sea un año muy próspero y que el próximo que llega también. Así que esto es Sofseguros, Academia seguros Hoy es viernes 22 de diciembre del 2017 y seguramente nos vamos a ver el próximo año. Estén muy, muy, muy atentos de todos sus emails y nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Estamos en LinkedIn, nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, en Google Plus y en Facebook para que estén muy atentos porque seguramente el próximo año vamos a arrancar por ahí, por el 11 de, de enero con este espacio renovado de Academia Seguros. El próximo año y el 11 de enero, este próximo 11 de enero, vamos a arrancar con un tema muy interesante que es marketing digital, pero mucho más aterrizado y les vamos a contar más o menos qué hacemos nosotros en Seguros, cómo lo hacemos para que ustedes también de una muy buena manera lo puedan poner en práctica vamos a ver unos tipsitos por ahí que fundamentales, mucho, mucho mucho más aterrizados y más digamos, aquí en Colombia tenemos un término muy bonito, que vamos a hablar más en cristiano es decir, para que todas las personas que no tienen formación en marketing pues puedan entender lo que vamos a hablar y lo que les vamos a entregar a ustedes, así que nos vemos este próximo 11 de enero con Acá en el Seguros 2018 y no sin antes desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Próspero 2018. Chao, chao, los queremos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bien.